Ya saben mi gente, el nuevo tema de Yori Cristiano. Ya tú sabes mamá, nosotros cantamos pero con estilo Yori Boy, Cristiano. Sabes niña que te quiero, tú eres mi amor, eres la receta mágica que quiero para mi amor. No puedo olvidar ese clima mágico que me lleva a la locura solo por tener amor. Te te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, no te quiero, te favor No puedo te que te que me quiero, te que los quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te y te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te te te contigo, te amo te quiero, te repito te oído, te te quiero, un quiero, te quiero, yo te he soñado tantas veces que estás en el edén de la mano, juzgaste, de Por una semana sin lejos siento que me muero Quiero estar contigo, y decirte que te quiero El tiempo pasa luego y me siento muy presencial Quiero estar contigo, y decirte que te quiero Ya me niña que te quiero, que eres mi amor Quieres a rezar tu mágico, te, te quiero para mi amor No puedo olvidar eso, lo que me mágico Que le lleva la lentura a no razón de este amor no eres que te quiero, amor No eres bares, eres un mágico, eres el que eres amor No puedo olvidar, eres un poquito mágico No le quepa la locura, solo por tener tu amor Aquí tengo la luz que mi pisa alegro La misma que cabeza con la tequila, mi feña está bonita Tan bella para mí, una estrella Más interesante que toda todas la estrella En tu larga otra más hermosa En tu larga otra más hermosa En tu larga otra más hermosa Siempre al verte, sueño muy bien, tú eres la que a mi corazón Al tenerte, abrazarte, buscarte, que vino es vez. lo que es Mi esposa, mi amiga, y sí es mi condición, tú eres mi todo amor De mi amor, arreglado. ya mi vida la llenado Desde que te conocí, mi corazón hace por ti Ay, que estamos juntos, me amor, si no es crecer amo mi princesa, te repito muchas veces Lloro, yo, cristiano, Joy yo, Rock. Tal vez niña que te quiero, tú eres mi amor, me parece este mágico que quiero para mi amor, no puedo oycar eso, pero que me mágico, me lleva la lectura, tú lo puse me tomo. Tabes niña que te quiero, tú eres mi amor, me parece ese mágico que quiero para mi amor. No puedo oycar ese mismo mágico, que me, me lleva la altura, todo el me tomo. Todo comenzó al inicio de cracker Buscaba jerarquía cuando ya te me dejaste Buscaba jerarquones o calles desoladas Pero nunca no ese es este el paso que faltaba Pasaron siete días, siete días de despeza Diciendo a los que se me calmara mi tristeza Soñaba tres veces, tomado de mi mano Trándote una rosa, un besito que te amo Luego me di cuenta que ya no vale la pena Buscaba el amor y yo era de despeza Luego apareciste como todo una monsella y dice que hay un que se en ella. Me quedé pasado por esa hermosa dama. Anda acompañada y nunca desolada. Pregunto su nombre cada mañana. Y todos me responden de que se llama. ¡Chao! Jody Boy, sí.